Hasta que finalmente llegó el coronavirus hasta nuestra provincia y al menos en Cauquenes se fue de la manera que menos se pensaba a través de un funcionario del hospital local del cual no existe claridad del lugar en que habría contraído el virus. Con respecto a este último caso, todavía no encontramos dónde él se contagió, por lo que probablemente estemos perdiendo la trazabilidad con este caso. Y... y además de perder la trazabilidad con el caso, otra situación preocupante es la gran cantidad de contactos que tuvo el paciente en la zona.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 Dato no menor, puesto que serían 40 los funcionarios del centro asistencial local que deberían cumplir la cuarentena preventiva, entre ellos el director del establecimiento Osvaldo Acevedo, razón por la cual fue reemplazado en sus funciones por la doctora Paola Mora. Queremos ser muy transparentes con esto y que sepan que... Eh...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 Pero el paciente no solo se relacionó con otros funcionarios del hospital, también lo hizo con funcionarios del Departamento de Salud Municipal, los que junto con tomarse el examen de pesquisa fueron enviados a sus hogares. Incluso el alcalde de Cauquenes, Juan Carlos Muñoz, se practicó el test PCR por haber estado en contacto con el contagiado, cuyo resultado fue negativo, como el mismo lo informó el domingo 29 de marzo. Pero los contactos del funcionario cauquenino llegaron aún más lejos a los directivos del Servicio de Salud del Maule, debiendo hasta su director, el doctor Luis Jaime, hacer una cuarentena preventiva.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 Pero el caso de Cauquenes se nos fue el único confirmado el pasado viernes 27 de marzo. También se informó que una persona de Peyugüe contrajo el COVID-19 al participar de una reunión de pastores en Angostura, en la región metropolitana. Dos personas de Romeral, un hombre y una mujer, y un hombre también de la comuna de Peyugüe. Estos tres últimos casos se contagiaron en un culto eh, en, a una región que fueron y que... Eh, había una persona positiva en, en ese lugar y generó varios contagios, estos tres fueron en ese mismo lugar. A través de un comunicado de prensa, el mismo 27 de marzo, el Hospital San Juan de Dios de Cauquenes informó que tanto la persona contagiada de Peyuwe como el funcionario del Hospital Cauquenino se encuentran en cuarentena bajo estricta vigilancia médica y epidemiológica. Sin embargo, surgió una nueva preocupación: ¿habrá que tomar medidas especiales en Cauquenes?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 Sí, nosotros estamos trabajando en este minuto con el general y con el intendente para ver las medidas que vamos a tomar para apoyar a la comuna de Cauquenes porque, como dijimos el otro día, existe la probabilidad que se genere un brote en esa comuna y queremos tomar las medidas antes que eso ocurra. ¿En esa misma línea se detectó la trazabilidad del caso de Cauquenes? No, no tenemos la trazabilidad del paciente Muchas de Cauquenes. Y al cuarto día, en el punto de prensa de las autoridades regionales... Hasta la fecha, de todas formas, se van a tomar medidas, eh, sobre todo para la provincia de Cauquenes, medidas que eh, se están viendo con el intendente y el general a cargo de la zona. Con respecto a los exámenes del paciente positivo del hospital de Cauquenes, los contactos, los que son personas eh, de alto riesgo, no se les toma el examen, solamente se les toma en caso de que presenten sintomatología. Yo en este minuto no sé si alguno de ellos ha presentado sintomatología y si así ha sido, se toma inmediatamente el examen y se demora lo que se demora el resto de los exámenes, que se está demorando alrededor de 24 o 48 horas en los resultados. Y finalmente, ¿se tomarán medidas para cauquenes? ¿Se piensa en cerrar Peyúgue, Cauquenes o la provincia completa para evitar la propagación del virus? Estamos preparados para aplicar cualquier medida con los estudios que, que se ha hecho en conjunto con el Ejército, estadísticamente, logísticamente, de eh, aislar la región, eh, pero en estos momentos no encontramos que sea necesario por las variables que eh, implican en esta incidencia.